Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Jesús con todas las misas dichas en el mundo entero en este día por las almas del purgatorio.